Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal?, ¿cómo te va?, bueno, acá estamos en un nuevo encuentro como todos, todos, todos los días, eh, hoy nos toca Urano en Escorpio, vamos a ver las tres palabras claves que identifican a alguien que nació con esta posición astrológica, con Urano en escorpio, y las tres palabras claves negativas o en sombras de este Urano en escorpio. ¿Cómo vibra esa energía adentro del ser? Bueno, vamos de una vez con la clase. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. Y también... En Telegram, curso de astrología. Nos encontramos así, todo pegadito. Curso de astrología. Urano en escorpio. Decidido, detallista e inquebrantable. Tres cualidades positivas. Tres cualidades negativas. Rebelde, incontrolable y desapegado. Guarda con ese desapego. A trabajar ese desapego en los, escorpio, en los urano en escorpio, no en los escorpianos, bueno gente, les mando un abrazo enorme a todos, a todas a todos. nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí como todos los días, ¿con qué? con Urano en Sagitario Chao, hasta mañana